Y hola, sean bienvenidos a mi canal de Mafia Youtuber Bueno, hoy vamos a tratar de sacar la nueva eh, La nueva no, o sea la Me falta el basque De y de Oro Nada más, la única La única que me falta nomás pues, todo, Voy a ver si me sale eh, mil de oro seguro O menos ¿Cuánto puedo gastar a ¿eh? ver Vamos a ver, vamos a tirar gratis vamos a ver, vamos a ver a ver, me acaba de salir. Vamos a ver si la, me la puedo sacar. No. A ver qué pasa. Sí. Si hay oportunidad, no hay oportunidad para sacar. Pinta, arena. No se olviden de seguirme en las redes sociales. Ahí abajo tengo mi Instagram. Ahí se a ver hago transmisión en Buya también. Esta escopeta está muy buena, pero bueno, no la voy a... Por ahora no, no voy a gastar ni de más, gratis o pero oro y como bueno eso después eh, vamos a chequear a ver qué hay creo que ya me voy a tener la actualización de de clasificatoria eh, vamos a cancelar este un cachito vamos a entrar acá vamos a reclamar esto no se deben darle like a este ni sé si no bueno me lo regalaron no sé si el personaje o no pero bueno vamos a ver. Eh, vamos a chequear vamos a tener esto esto tengo un montón eh, que era que tenía que chequear Esperen, a ve acá que aniversario esto ya lo completé no esto ya lo completé que si no esto no va a completar pues ya lo completé eh, premio por entrar ya obtuve esto fiesta maleta de la skill que salió esa nueva de rockero vamos a cerrar esta vamos a entrar acá a ver que hay eh, esto ya está cubo mágico ¿qué es esto? Ah. no me gusta ya lo tengo está bastante cheto este también este también este ya lo tengo, ese no me gusta no sé cuál puedo cambiar, están todos chetos perro la coneja tenía la otra cuenta, eso este ya lo tengo este no lo tengo pero bueno, vamos a obtener el cubo después este cuale es, a ¿eh? No. Este de la mujer. No sé. Eh, y esto. Bueno. Eh, vamos a probar el desafío de 4. Invita un viejo amigo. Pero bueno. Vamos a ver si sacamos la la nueva de. La bueno, la roseta ahora no, o sea la que ya está, que ya se ha salido, tiro la del basque. Voy por la de. Voy por el básquet, a ver si hacemos. Buy a ver si hacemos voy acá en. En este. Bueno tengo 10 tiros. Vamos a tirar dos, un tiro en uno. Me falta este nomás vamos A ver si probamos con este. Vamos a tirar acá. A ver qué pasa. Vamos a tirar una agríe. No, Garena. Quiero esa, Garena, esa, quiero esa, esa. La del bajo, no me falta. No tengo todas las otras. Vamos, no, Garena, no me escape, Garena. A ver si sale, no se olviden de suscribirse a, a este canal, dale like a este video, vamos a tirar otro de 10, en mis redes sociales. Que con apoyo entonces si me va bien, con ayuda de tu todo voy a tratar de. No, ya lo tengo este perro. Ya lo tengo ese, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. No quiero ese, ya lo tengo. Quiero el de basque, garena. vamos, garena, comportate, garena. Guate las pilas, garena. Vamos, garena, no voy a poder esa de del de básquet, nomás. Me falta ese perro. Ay, vamos a tirar otro tiro de 10 a ver qué pasa nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada Bueno, por este no quiere salir muchacho tenemos mil de oro. No pienso gastar ninguno, quiero esto de acá, quiero el de gasto y lo voy a poner, sí, y lo sale no sale, no te la puedo creer arena 50 tiros, tiro, 50 tiros al pedo, darina. Nada. Dale, Garena, comportarse garena, que salga una vez por todas. Me salta eso nomás, Garena, dale, Garenita, ¿sí? Eh. Otro otro de 10. Vamos, vamos, vamos, que salga, que salga, que salga, que salga. No, no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 me falta de eso, no Garena. Ay Garenita, no me estafes, por favor. No me quiere salir, pero la pucha, la pucha de Garena. Dale, Garena, deja de estafar. Dale, Garenita, deja de estafar, por favor. Ah, este juego tiene trampa, vamos a salir de acá, vamos a tirar uno de, de esto. Acá. a ver si hay suerte o no hay suerte, vamos a entrar, y bueno, vamos a tirar. Pues si me corta el video no se ve de suscribirse a este canal, activen la campanita para que YouTube le avise cada vez que yo contenido de este canal si ¿sí? por favor nos ayuden y compartan este vídeo, denle like también por favor si ¿sí? garena me baja sinoro la que no voy a sacar nada arena vamos arena que si no sale chao que no salga la Ay, Garena, tan difícil va a ser Dejo 100.000 nomás Esta masa me salió como 300 veces Otro 3.000 A ver si sale Vamos a cruzar los dedos, no, no quiero, no quiero saber nada, no, no, quiero, no quiero saber nada. No nada. Garena me está estafando mucho. Vamos, Garena, me estafas, por favor. Esta la única que me metí más esa, la de todo el traje ese gasto nada más. Listo, todo llega a los 100, llega a los 100.000, llega a los 100.000, llega a los 100.000, llega a los 100.000. Llega a los 10 y queda clavado mil, ahí nomás en oro. No va a estar más. Te, te, te, te, te, te. No pura mamada, Garena, no me estafes Garena, por favor. Bueno chicos, sí. Ahora tengo mil en oro. Gasto todo no gasto todo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes que voy a decir nada? Porque ustedes este video ya va a estar grabado. Pero bueno, típico de Garena, estafando a la gente, Garena. No me estafas, Garena. No quiero serme muerto, Garena. No quiero gastar ni un diamantico tampoco. Solo quiero, lo quiero gratis, nada más. Pero dale, Garena, comportate conmigo, Garena, por favor. Ya saben, suscríbase a este canal, denle like a este video, compartan el video en las redes sociales si quieren grupo y también, bueno, eh, ¿cómo es? Eh, síganme en mis redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook y también en Bui ahí, Porfa, Copecen, en TikTok también estoy haciendo videos ahí. Hago a veces eh, en kawaii también. Bueno, síganme, no se olviden, sí, bueno, Y quiero que me sigan a todos lados, amigos. Porfa, si sí, yo puedo tratar de crecer y darle sorteo a ustedes, regalarle diamante a ustedes, regalar pase de y todo eso. Sí, por favor. Si sí. son no necesito nomás más mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción, nada más. Copecen, porfa, sí. Ya estoy casi verificado en el canal, solo me falta eso, nomás las 4.000 horas y los, los 1.000 sub. Nada más, por favor, se lo pido, ¿sí? ¿Sí? Así yo puedo tratar de juntar y comprarme una PC gaming y usted que me va en la cara jugando, haciendo moriqueta, porque soy medio, viste, un estilo mister Mr. Steve, digamos que no soy, pero bueno, pobre Mr. Steve. Eh, bueno, sale no sale, sale, no sale, sale, no sale, sale, no sale, sale, no sale, no sale, no sale, no sale, no sale. 30 horas clavado acá en esta porquería de juego que no quiere salir Ay, Dios dame que me salga este, no me falta, Garena Y con los tiros gratis me salga Ay, Garena Garena, Garena. ¿Qué hago con vos, Garena? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, probablemente no me quiere salir. No me quiere salir ese. No sé qué le pasa a Garena. Miren, tengo este paquete, tengo como tres, dos veces lo tengo, dos veces ya me salió. No sé, vamos a chequear por ahí ya lo tengo yo y se me he borreado. Pero no, no lo tengo. No lo tengo, pego. No lo tengo, pego. No, no está, no ve, no, no, no lo tengo. Necesito ese, nomás me queda ese, listo. No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. No, no lo tengo, no lo tengo. Bueno, ya fue, me la juego, compi. Tiro todo lo que tengo ahí, lo gasto todo, listo. Gasto, llevo hasta los 90 diamantes. Eh, 90 de oro. Va. Acá tiene que salir. 70 minutos. me tiene que dar. No, setenta mil, que me quedé. chau. Dale, Garena, ponte la fila, loco. Si me sale regalo 100 diamantes a uno de los suscriptores que me comenta acá en el video, elijo si me está agarrando 300 diamantes uno de los sub ¿sí? si? me comenta acá en el video vamos no la pucha que lo parió ya lo tengo ese Mira, te lo puedo creer ya no tengo el de rap. me falta el de vasque Varena, el de vasque nada más perro tan difícil eh ay Varena, me estás escapando. ¿Por qué? ¡Pinche tramposo, arena. ¡Ya lo tengo! Esta es la segunda parte de Lurro Yale de Oro, muchachos. Es la segunda parte. En la otra, justo se me, me quedó también la primera parte que está en mi canal ahí. Sí, esta es la segunda parte. Porque justo no tenía mucho espacio y bueno, guardé el video. Ahora vamos a otra vez a tirar. Gasbir todo lo que gasté oro, no, la puchi, la pucha, la pucha, todo lo que gasté oro. No me puedo sacar, la única que me falta es la del básquet nomás. nada más esta me falta, esta, esta nomás. Vamos a tirar tiro, vamos a llegar hasta los 70, hasta los.. Por ahí, hasta los 70 vamos a dejar a ver qué pasa. Que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, no quiero salir vamos Garena, no me estafe Garena necesito eso nomás, nada más Garena, tan difícil eso gracias vamos Garena, no... no quiero más, no, ya lo tengo Garena, ya lo tengo Garena quiero a este, a este, quiero a ese, a, quiero la ropa esa, Garena, la del basque nomás, nada más, ya tengo todos los Este Garena. Vamos Garena que se si me sale recargo 300 diamantes al primer comentario de este video. Vamos a tener hasta 60 metros de diamantes, yo lo que gasté. tenía 137 mil 737 en 9, ¿no? No, Garena, no. Le queda hasta el 60, 60 mil y todo, no tiro más. Muy bueno, ya está, Garena me estafó. Listo No me... puras mamada, tú, puras porquerías, Garena. Ya tengo todo eso, Garena. Quiero eso, nada más, quiero eso, nada más, Garena. sale Garena me retiro del Me Mentira <risa> no me retiro Vamos vamos Garena dale dale comportate Garena ponte las pilas Garena una hora tratando de que salga este maldito gozo de las que, que no quiere salir la pucha Vamos, hasta 60 nomás, me queda 60.000, hasta 60.000 y chat, caballito ni más, ni, ni, ni uno ni más ni menos, ahí nomás. más. Y si no sale, listo, está. Si que no salga. Más a ver que sí, primer comentario de a 300 diamantes. Ah, darina, no quiero eso, ya lo tengo. Mirá la pucha. Vamos a tirar una 300. Vamos a la 300 hasta llegar hasta los 60. Listo. Tiramos otro. otro. Tiramos otro. Tiramos otro otro quiero que me pase me pase me pase me pase sí me pase me lo que no, no, se bueno yo justitos caballito vamos vamos meter otro meter otro meter otro meter otro 900, vamos, vamos ahí tiene que salir por qué no sale maldito vamos que la haga una parte del video que dale un una buena una buena corazonada a los compis a los que nos vengan de mi contenido no salió no te la puedo creer vamos a hacer una cosa vamos hasta 40 le tiramos hasta 40 le dejamos en 40 mil listo va ni uno más ni uno medio otra vez felicidades para qué para que me dejas cagada la arena ¡Ay, Garena de mierda! ¡Ay, Garena me está estafando, perro! ¡No me estafe, Garena! ¡Como que se está huyendo! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, maldito demonio! ¡No, es cierto! ¡El flotra trae demonio! No se olviden de suscribirse a mis redes sociales Confis, abajo adelante, de en mis redes sociales No like nadie a este video compártalo si quieren, diviértasen un poco ¿sí? Vamos Galina que el primer comentario le regala 300 diamantes. No, Galina me deja sincero 0 de oro me voy a dejar, cero, me dejan cero cero cero de oro, me dejan hasta 40 de su arena, hasta 40, no hay no, te la pucha me lo que gasté, yo. Me... como 100 euros voy gastando y ninguno, y gratis la nah, arena se está pasando ahí que quieres es que no sale, no sale ese eh. Vamos que salga loco, dale Dale, una vez puro blanco vamos todo violeta No, dije 40 me pasé Me pasó, perro, Ya está, ya está no está no, está, no está, no está listo, listo, listo Listo, arena, ya está yo quería tener a 300 diamantes en el comentario que saliera en este video pero me a dejar mil y ya está tenía 137.000 mil en oro muchachos no lo es que me queda no decime que salió vamos la pucha que salió carajo eso es lo que quería gracias darena vamos darenita salió por fin darenita ¡Oh! Gracias Marina. Ahora sí, activa un bulla, perro. Salió, no te la puedo creer, perro salió. Pero me haya grabado el video. La ves si salió. ¡Sí! ¡Sí! salió, compi, por fin. Salió, la tengo, lo pude obtener, me quedan en mil de oro. No te la puedo creer. ¡Qué lucha! O lo logré, salió, salió, salió. Buenísima. Esta es la segunda parte del primer video que estuve grabando. Compi, comenten ahí. El primer comentario. Como lo dije y como lo prometí, le regalo 300 diamantico al primer comentario que diga, sos un crack. Dale, y pongan su idea, por favor, el primer comentario, ¿sí? Porfa, bueno. Y si llega a los 500 sub, voy a estar abriendo todos estos paquetes. Comenten, ¿en vivo o en un, en un video grabado? Comenten yo le... en lo que sea. En Buya, en lo que sea, pero me que hacer en Buya, si quieren en vivo lo voy a hacer en Buya después de estar abriendo eh, mil, todos estos paquetes a los mil sub en directo o grabado ustedes decidan sí y como prometí del video que el primer comentario que me ponga sos un crack o sos un malardo lo que sea póngamela ahí en, en este video en la segunda parte ¿sí? que yo le voy a estar regalando 300 diamanticos al primero que comente ¿Sí? oh, yo no te lo puedo creer bueno, ahora sí cuenta. nos vemos en un próximo directo y espero que les haya gustado nos vemos en un próximo video, disculpe por no tener directo, pero bueno, oh, hay una gana de estar en directo yo para estar con te compi jugando, divirtiéndome, pero bueno, ¿qué va a hacer si me apoyan acá y en todas mis redes y en buya? Voy a hacer directo con acá en Youtube. Necesito una buena PC y mi perro. Para eso necesito que me suscriban a mi canal, solo mil suscriptores, mil suscriptores para ir a avance y cuatro mil dólares de reposición nada más, por favor se los pido, sí. ¿Sí? Porfa, bueno, Andamérica. de todo corazón. Gracias, compi, por darme el apoyo. Y de acuerdo si el primer comentario, 300 diamantes de regalo. Lo vemos. Andamérica. Hasta en el próximo video. ¡Chao!